Entre los muchos y variados platos eh, que tenemos en la campana de Oropesa, y Oropesa concretamente, hemos elegido unos sapitos dulces con leche y canela. ¿Por qué? Pues porque es un plato sencillo, humilde, que latía a nuestras abuelas y que es de aprovechamiento sobre todo. Pero la importancia que tiene es el resultado final. El resultado final que es buenísimo, de alta cocina. ¿Cómo podríamos definir la cocina doropesa? Humilde, sencilla, pero a la vez noble y palaciega. Para ello vamos a utilizar leche, azúcar, ralladura de naranja, palo de canela y para aromatizar una copita de anís. Para ello vamos a infusionar la leche que pondremos a coger con un poquito de azúcar una cáscara de limón y un palo de canela para aromatizar cuando ya esté cocido le añadiremos la tupita de anís para darle sabor el siguiente paso vamos a hacer la, los zapitos de leche para ello necesitamos la miga de pan fresco como he dicho al cual le vamos a añadir dos huevos enteros y una esclara montada a punto de negro que le va a dar suavidad sobre todo y esponjosidad a la algodidad y le vamos a echar un poquito de canela mezclamos todo bien para hacer una masa compacta una vez hecha la masa vamos a disponerla haciendo una especie de croqueta o albóndiga depende de cómo queramos y pasamos a frío y que no se fría mucho para que coja bien la infusión y vamos a sacarla sobre papel absorbente para que suelte todo el aceite Tono. y por último lo aromatizamos con el nariz ¿eh? mezclamos bien y dejamos el pie. pasamos a terminarlo con la decoración del palito de canela y una hojita de bueno que le va a dar un colorido muy bonito al y por último canela por